¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo aquí en YouTube, en el canal del ruidos. Otra clase, estoy con las clases que no cago, pero es que no se me ocurre otra cosa que grabar. Simplemente ahora estoy jugando mucho Call of Duty y sé que el contenido que yo traigo de Call of Duty normalmente, que son montajes, vídeos a sniper, no tiene las visitas que me gustaría que tuviesen. Entonces, pues voy a ir un poquito a lo fácil. Nada, a lo fácil tampoco, porque así nos ayudamos todos. Aparte, os voy a enseñar una herramienta súper buena para crearos loadouts. loadouts. No sé cómo cojones se dice Loadouts. perdón, ¿vale? Con mi inglés. Pero bueno, como siempre os explico, el vídeo, la introducción de mierda esta, luego os explico la clase y luego dejo un pequeño montaje de clips aleatorios, ¿vale? No significa que los clips que vayas a ver en el montaje sean con la PPSH, ¿vale? Que va, creo que hay hasta clips de Counter, hay clips de muchos juegos. Es un pequeño montaje que yo hago con mis mierdas, que eso es lo que me gusta hacer, es mierda. Así que si os queréis quedar hasta el final del vídeo, dejar un like, suscribiros, dejar un comentario y ese tipo de mierda, lo agradezco muchísimo. Así que sin más dilatación, os voy a enseñar hoy la página y la clase de la PPSH que os hace falta a todos. Vale, como podéis ver, eh, me he puesto la cámara en este estilo, para que veáis esta página, True Game Data, ¿vale? Para que no conozcáis, esta página la utiliza absolutamente todo el mundo que es profesional o todo el mundo que se le da bien jugar al Warzone, ¿vale? En este caso podemos ver mil cosas, por ejemplo, si damos a Warzone, ¿vale? Podemos seleccionar cualquier tipo de arma y, comp y compararla a otras armas. Y no solo eso, yo me creo las clases normalmente de aquí, ¿vale? Por ejemplo, Submachines, Shop Sub Machines. Elegimos solo Vanguard. Y en esta clase vamos a hacer la PPSH. Seleccionamos la PPSH. Y como veis, nos pone el daño que hace en cada parte del cuerpo esta arma. Y aquí a la izquierda, lo que pasa es que voy a mover la cámara para que se vea. Uep. Como podéis ver, tenemos lo que son todos los accesorios. Todos todos Y podemos ir eligiendo accesorio por accesorio Viendo eh, el daño que hacen distancia El DPS Plot, que es lo mismo Aquí todo lo que tenga que ver con el arma Lo que pasa es que no lo veis ahora mismo Joder, es que la cámara, ¿dónde la pongo, compadre? Cámara, la voy a hacer súper enana y la voy a poner aquí arriba. Aquí veis todo lo que tenga que ver con el arma, como el tiempo que tardas en apuntar, el fire rate que tiene, el rango base, la velocidad de las balas, eh, la velocidad de movimiento, la velocidad de movimiento cuando apuntas, mil cosas. Aquí ya te explica más o menos en cuántos metros. Tú puedes elegir el daño que hace cuántos metros. Por ejemplo, a 14 metros sabemos que en la cabeza hace 28 con sin accesorios, ¿vale? Y... Con esto voy a enseñaros la mejor clase de la PPSH, simplemente tendréis que pasar esto al juego. Si no sabéis los nombres, normalmente es súper fácil, si lo tenéis en español son casi igual las traducciones. Pero quería enseñaros esta página así que lo vamos a hacer desde aquí para que os acostumbréis también vosotros a comparar y a saber cuánto quita en cada parte del cuerpo. Porque la clase que enseñé de la, del subfusil Owen quitaba mucho en las piernas, entonces la gente que apunta la cabeza esa clase no le viene bien. Pero sabiendo cuánto quita en cada parte del cuerpo... Tendréis la clase mucho mejor aprendida. Así que vamos a ello, bebés. Ahora, una vez ya estamos en la página ya sabemos qué clase queremos hacernos, como he dicho la PPSH, simplemente iremos uno por uno seleccionando los accesorios que queremos. En este caso, yo voy a poner The muscle, vale, que es bocacha creo, Recoil Booster, ¿ok? Que esto suma, te pone lo que hace incluso. O sea, esta, esto es la polla. Como veis, ya ha subido bastante el, da el, el daño que hace en un brazo, ¿vale? Mirad, pam, vas, más 7 RPM. No sé ni qué cojones significa, la verdad. Siguiente, el barrel. Tenéis que poner el último barrel. Igualmente, si no sabéis cómo va, simplemente por la posición sabéis ponerlo. Que como veis nos da todos estos rangos. Siguiente, óptica. Esto ya más o menos lo que queráis, pero yo en todos los subfusiles recomiendo el Slate Reflector, ¿vale? Que se llama igual en español. Stock, el Zack, ¿vale? El Zack Folding, ahí está. Lo tenemos. Eh, la polla, increíble. Además, aquí te va a comparar lo que es la arma en base y la arma mejorada, ¿vale? Under inglés, Me cago en toda la cagable. El Gorenko de 71. Lo recomiendo también en todos. Ah, no. Eso es el cargador, cabrón. Lo ponemos ya, ¿vale? El, este es el Mark no sé qué o algo así. Este. Es ¿qué tal? Es ¿qué tal? Es que ¿Vale? Como veis aquí vais teniendo todo, todo. Espero que se vea bien. Todos los accesorios para que los vayáis copiando. Pero ya sabéis que podéis utilizar esta página. La dejaré en la descripción. La munición. Simplemente tenéis que poner la Lendjetter, que Es la última, ¿vale? Creo. El Real grip tenéis que poner el, el de fábrica, que viene de fábrica, creo que es. ¿Dónde está? Fabric Grip. Se llama Fabric Grip. Y luego ya eh, lo que queráis de perks, ¿vale? Esto cada persona se pone lo que quiera. Yo recomiendo siempre que os pongáis fleet, casi todas las de su fusil, y fully loaded, ¿vale? Esto es para tener balas a tope, ¿vale? Una vez cogéis la clase ya tenéis todas las balas. Y esto te coge mucha más velocidad de movimiento con el arma, movimiento de cambio de arma, todo el rollo. Vale, y ahora podemos ver cuántos daños hace a 0 de 13 metros, como veis hace en la cabeza 34 de daño, aquí hace 30, aquí hace 28, ¿vale? Depende en el momento que estés. El daño, como veis, no suele cambiar demasiado cuando hacéis una clase, pero lo que sí que cambia es todo esto de aquí. Entonces, por ejemplo, la ahora dispara mucho más rápido. Y tiene velocidad de balas mucho más rápida. Entonces, aunque ponga 34, si ahora disparáis más rápido, vais a hacer 34, 34, 34, mucho más rápido, ¿vale? O sea que aquí tenéis todos los cambios que ha habido en esta clase. Y ya os dejo, porque no quiero hacer el vídeo súper largo, con el montajito que os he comentado. Os dejo la página hasta en la descripción, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que de forma distinta, simplemente va a ser este vídeo, utilizando esta página, los siguientes loadouts que traiga. Los haré del Warzone normal, pero es para que... Yo qué sé, para la gente que le haga falta esto, porque es una herramienta que está muy bien para todos los jugadores de guarzonete cerdetes. Así que hasta luego, cerdos. Lo dije un montón de veces, que nada acaso los tweets que ponía este, era tonto. el es lo que buscaba? A lo que no ha dado no <laughs> oh, there's nothing way. No. Very cool. oh, there. the so yeah? Ah, there was a Voy, para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Estoy en sello, eh ¿Vale? Ohlideada, Dios, sigue, sigue, sigue No, no quiere, cabrón, nunca, teer. Eh. No, Pláchame -plase tú, pues ya está, ya pasé. Sí, lo he matado cuando he salido, pero con el AUP no me mola, porque si me voy la primera bala no me lo puedo. Está jodido. La secundaria ya. Vale, no veo, no veo nadie. Vale. Vale, ¡Wow! Oh, Buenísima. Buena. ¡Uy, va! Me, medio. No, no, qué,